Al principio enseñar a nadar es todo un reto, uh -huh. porque hay que lograr captar la atención del niño. Uh -huh. eh, ¿Y ahí, ahí la tenés difícil? Mm, depende, <risa> en realidad, porque esto es un juego por roles. Uh -huh. A ver, eh, eso es lo que yo uso, un juego por roles, por ejemplo, a los hombres le digo, bueno, somos piratas, a las nenas ah, bueno, somos claro. sirenitas. Claro. Y si no le gusta eso ese, bueno, un animal eh, de mar, delfine, ballenas, le gusta a todos Lo lúdico Lo lúdico, lo recreativo uh -huh. Y ya con eso entran, pero solitos uh -huh. Se, se comen jugar. el rol y, claro, y claro, chau, claro. hacen todo También está mucho el, el, el tono que usa el profesor eh, Si habla más rápido o más lento, depende cómo el niño capta la atención uh -huh. Claro eh, hay momentos en los que tenés que hablar muy rápido, hay momentos en los que al niño le cuesta captar la consigna, entonces tenés que hacer más contacto visual, según el, el momento de aprendizaje en el que está el niño. Claro, la edad también, ¿o no? La edad, la edad. Uh -huh. este, pero la verdad que por momentos es un reto importante, porque a veces llegas a un domicilio y el niño... No tiene nada, uh -huh. nada, o sea, desconoce totalmente y o mucho miedo. Claro. Se pone a un metro, metro <coughs> y medio, uh -huh. y hay que vencer esa barrera. El, ¿El miedo en el niño es natural o se lo inculcaron, ojo a la pileta, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, y el niño, terror de acercarse a una pileta? El miedo en realidad es todo un tema. De hecho, es la principal emoción que trabajamos. Uh -huh. Porque el niño al principio tiene miedo... A, a meterse al agua uh -huh. lo hace con la condición de tener bracitos lo hace con la condición de tener un flota, no me meto lo, a lo profundo uh -huh. por más que tenga bracitos flota, el chalequito que viene ahora uh -huh. después tiene que vencer ese miedo y lograr pasar ¿sí? a, lo, a, a lo profundo, aunque sea con bracitos uh -huh. el tema es lograr pasar después eh, y bueno así ir progresando, este es el tema hay que lograr aprender a hacer la progresión y si no podemos hacer esa progresión, hacer una regresión. <risa> cuando el niño, por uh -huh. ejemplo, en lo, en lo pandito logra vencer ese miedo, uh -huh. nos trasladamos un poquito más allá. Uh -huh. Claro, cuando. Ma, manejando los tiempos de él, ¿no? Si él dice que no, no me animo, no quiero, no quiero el agua, no, bueno, respetemos el tiempo de él también. Totalmente. Uh -huh. No lo buscas otra vuelta. Claro. Le busca la vuelta, como dije, uh -huh. con un juego de rol. Claro. Uh -huh. Y le claro. decís, bueno, los piratas se van eh, a, eh, a hacer juegos o nada más en los profundos. Uh -huh. uh -huh. Si sos un y pirata, como, anímate. Y como está uh -huh. en la cabecita el tema del rol, dice, soy un pirata, me animo. Listo. Van yeah, solito Van solitos. Eh. Es automático. Eh, no, bueno, el, así que eso es lo, lo más importante. De hecho. Hay algunos, algo muy importante que uso yo es eh, validar. Un uh -huh. niño pudo pasar por los panditos sin tocar el piso, uh -huh. con el flota, ¿sí? empujándolo, flota acá lejos, o el flota acá en el pecho. Entonces le digo, ¿te diste cuenta que pasaste sin tocar el piso? Y dice, es verdad. Entonces lo hacemos varias veces ahí, y se da cuenta que no pasa nada. Claro. ¿Qué hacemos? Nos trasladamos un poquito más allá, y ahí estamos respetando uh -huh. el tiempo al niño. Cuando ya se siente cómodo, pasaron los panditos sin tocar el piso, vamos un poquito más acá. Lo hace, sin tocar el piso. Y le digo, ¿viste que acá tampoco tocas el piso con los pies? Entonces, es verdad. Y si, si, y si nos trasladamos un poquito más allá, yo le digo, y ahí supongamos que tiene un poquito más de miedo. Esto es un juego que he aprendido a aplicar este año. Pero está bueno porque nos sirve si en casa lo querés sí, hacer. Sí, claro. Totalmente. Le digo, supongamos que un metro más allá le da miedo. Le digo, pero mira, el agua esta es igual que esta agua. No va a pasar nada. Y esta agua pudiste usarla. Claro, claro. Ahora esta agua también. Claro. Entonces seguir entrando. Y allá van. Y allá van. Y en sí. la misma clase a veces arrancan acá tocando el piso y están allá nadando. ¿En cuántas clases un niño puede eh, aprender a nadar? Bien, gran gran pregunta y muy normal. Uh -huh. Ahora, estar respetando el tiempo del niño, hay niños que son tan osados que en una clase se escapan para allá. Uh -huh. Con el flotador, supongamos. Sí, sí. Y otros tan osados o tan cancheros, con una buena motricidad, que tienen muy poco miedo, que en una clase se escapan para allá. Es todo un tema, ¿no? un arma de doble filo. Cuando decís ¿Sí? para allá estás diciendo... A lo profundo. A lo hondo, claro. A lo profundo, pero ¿en cuántas clases? Más o menos cuatro clases. Uh -huh. ah, en, eh, eh, sí, ah, calculamos rápido. que más o menos cuatro clases. Algunos en una clase, dos clases. Aprender. ¿Y, ¿Y la edad varía en este tema de la cantidad de clases? Sí, sí, sí, uh -huh. sí. Porque si tenemos, a ver... Decimos cuatro clases en niños de tres años para arriba, uh -huh. tres años a ah, seis, siete. Bueno, ya después son recancheros que en un solo momento, en 20 minutos, pierden todos los miedos. Uh -huh. eh, y en tres años hay unos que son cancheritos y en cuatro clases, donde van reconociendo ¿sí? los, los diferentes lugares de la pileta, respetándolo y se toman su tiempo, fantástico. Entonces. Vamos de a poquito. Hay que ir viéndolo y, y, y viendo cómo él va desarrollándose en la pileta, me imagino. O sea, claro. Lo... claro. Ahí hay todo un tema, como es muy psicológico, básicamente. Uh -huh. Porque lo que tienen que lograr vencer los niños es el miedo. Claro. En... Ahora, ¿es mejor un niño con miedo que uno que no le tiene miedo a nada? Ay, te juro que siempre pensamos es lo mismo. Que eh... no le importa nada y se tira de cabeza en uh. lo profundo, sin ningún tipo de... De, de, de parámetro de nada. Es como re difícil. Sí, hay pregunta. que estar como. Es que tenés que de estar verdad muy atento. Sí, sí, sí. un sí. trabajo de muchas reposiciones. ¿Cuántos grupos de cuántos niños tenés? Personalizados tengo más o menos. Bueno, la verdad que no lo he pensado. ¿Tendré. Ah, con todo el staff. ¿Das con un niño solo o tenés grupos? Dos, tres niños es ah, ideal. Bien, bien, bien. Pero bueno, entre Estamos, todo el staff. Si 10, olvídate. A ver, en, en la misma clase son 10, dos profesores. Claro, sí, mínimo. no, que sí, Y claro. son muy cancheros por ahí tres profesores. Pero, eh, bueno, justo a tocar un tema muy, muy importante. ¿Qué más complicado, un niño sin miedo que no sabe nadar o un niño con miedo que no sabe nadar? Prefiero el niño con miedo, claro donde le vamos trabajando de la ese, emoción del miedo. Entonces de le enseñamos a nadar de a poquito. Ese sin miedo, un día te despistás, padre, madre, tío, abuelo, y bueno, de cabeza. pueden pasar... Es que eso, un aparte, es un segundo Porque vos por ahí, obviamente, cuando hay niños en la pileta Y sobre todo en lugares, piletas, los clubs Ahora que arrancó el verano Hay personas que no tienen pileta en la casa O piletas donde están abiertas y no están cerradas Que te desespera uh -huh. sí. Hay niños sin miedo, que no saben nadar Porque uh -huh. la madre todavía no lo ha llevado Y vos estás en la pileta y se te tira y de la sí. desesperación te juro que no llegas a, o sea, no a sacarlo. Es como es como tonto. Ay, yo odio el tema de la pileta y las sí. niñas Me trago. Sí, sí. Es todo un tema. He tenido varios clientes así, varios niños peligrosos, digamos, por sí. así decirlo. Uh -huh. Donde lo he tenido que trabajar mucho en una clase, le he tenido que martillar mucho la cabeza. Básicamente, sin darle tiempo. Porque si le doy tiempo para explicarle muchas cosas a veces, se despista. Claro. Y claro. cuando pierde Pierden el foco de atención... atención. Ya se me vuelve todo un problemita a veces. Entonces, si pierdo el foco de atención, salimos un rato y nos metemos, ¿no? Sí. Pero a mí de eso, esos niños <coughs> hay que trabajarlos mucho en los panditos y lograr que se desplacen el ancho de la pileta sin tocar el fondo. Uh -huh. Y así, ah. una, dos, tres, veinte veces. Y lo vamos trasladando más allá. Pero les martillamos la cabeza de... No te metas nunca a lo profundo. Sin un, sin adulto. un adulto. Totalmente. Al lado. Lo pandito, me encanta. Qué el palabra respeto. tan mendocino. Sí, tan mendocino. Igual, igual si la buscas en el diccionario está... Sí, no sabía... Googleala. Lo pandito. Pando. No, lo Bueno, pero nosotros los mendocinos... Pero de... algo, algo pando. Pone pando. Googleala. Es el marido del panda. <risa> no, fue un chiste. Quiero decir que fue un chiste, fue un chiste de mañana. No lo tomen. Fue un chiste. <risa> Mira, Pando, que pandea Que se mueve lentamente como un río por terreno llano Claro, Pando, pero nosotros los mendocinos Decimos lo pandito lo, lo bonito, sí. Porque vamos a lo, lo de poca profundidad. claro, sí, ¿viste, viste Pero es algo de poca profundidad, es un término usado en muchas partes Sí, del totalmente sí. Sí. Eh, ¿A partir de qué edad? Desde recién nacido O sea, hoy, hoy en día, esta temporada Estamos empezando a aplicar Niños, bebés hasta bueno siete ocho años porque uh -huh. tengo niños clientes que tienen siete ocho años y, y no tienen idea no tienen idea tienen miedo claro sí y el miedo a trabajarlo es todo un tema sí ayer por ejemplo estaba trabajando con una con con dos hermanitas eh, y presentaron un miedo importante una presentó un miedo particular que hoy tenía una condición física también diferente, un uh -huh. reto, uh -huh. para mí un claro. reto enorme, eh, que tenía, tiene, enanismo, uh -huh. Ajá. divina. Entonces tenía en el ancho, había un, un, un momento de la, de la parte de los panditos de un metro y medio donde no tocaba el piso. Entonces, de esta parte que toca el piso, estaba contenta, de este metro y medio no estaba tan contenta y después tocaba el piso y llegaba hasta la otra parte. ¿Qué es lo que hice? En ese metro y medio, en un momento nos expusimos a ese miedo. Yo al lado, pegado. Vieron que no pasó nada, viste que no pasa nada con el flota. Claro. ¿Viste que no pasa nada, le damos un abrazo al flota. Se dio cuenta que no pasaba nada. Ahora vamos en todo el ancho, aunque tengamos esa parte para tocar el piso sin tocar el piso. Viste que no pasa nada. Vamos un poquito más acá. Yo al lado. Viste que no pasa nada contentísima ¿qué hacemos ahora? le mostramos al papá a la mamá vienen los padres los felicitan porque sí, sí, logran obvio, ver claro, entonces total. los padres contentos te felicito Paulito, eh, uh -huh. te felicito los padres contentos el niño contento